UADC informa, sustentabilidad. Con el propósito de refrendar su compromiso con el medio ambiente y su conservación, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, en compañía de universitarios y personal de Pronatura Noreste, entregó a la Comisión Nacional del Agua, Delegación Coahuila, un documento con más de 52 mil firmas para la protección de la tortuga bisagra y la biodiversidad de las pozas del Valle de Cuatrociénegas, Coahuila reafirmando a nombre de la institución el cuidado, conservación y protección de esta zona ecológica del Estado. Calidad Académica Como parte del inicio de las actividades del ciclo escolar Agosto-Diciembre 2018, escuelas y facultades de la UADC preparan a los estudiantes de nuevo ingreso a través de cursos de inducción y nivelación, informándolos sobre las actividades que se realizan desde las distintas dependencias y que les permitirán desarrollar habilidades y destrezas en áreas deportivas, culturales, de movilidad, medio ambiente, entre otras, contribuyendo así a su formación integral como universitarios. Con el fin de desarrollar un mecanismo de protección en el Estado, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, se convocó a integrar el Grupo de Trabajo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, acción que forma parte del plan establecido entre el Gobierno del Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Academia, para implementar el Grupo de Trabajo, y una agenda pública sobre el tema de los derechos de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos, debido a la situación de riesgo que existe en el país por el desempeño de su labor. Con el fin de mejorar los servicios educativos que ofrecen escuelas incorporadas a la UADC, se llevó a cabo la capacitación en el sistema de trayectoria académica para fortalecer los procesos sustantivos y de gestión en la vida académica de los estudiantes, creando una mejor experiencia de los servicios a través de una plataforma de ágil acceso y navegación. Del 29 al 31 de agosto, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila llevará a cabo el segundo Congreso Nacional de Medio Ambiente y Sustentabilidad bajo el nombre de Sol y Arquitectura. El evento organizado por el Cuerpo Académico de Tecnología en Arquitectura tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos, docentes y profesionales sobre su rol como promotores de un cambio de actitud más sustentable en su quehacer diario. ...a través de la actualización de conocimientos en cuanto a alternativas... ...que permitan mitigar el impacto generado desde la era industrial a la actualidad. Cultura La difusión y preservación de la cultura es uno de los intereses fundamentales... ...de la máxima casa de estudios. Por ello, y en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...y el Gobierno del Estado y el de Ramos Arispe... ...así como la Universidad Nacional Autónoma de México... ...iniciaron la primera etapa del proceso de restauración... ...de la Capilla de la Hacienda de Santa María del Rosario en Ramos Arispe... ...con esto, se busca propiciar la participación de académicos y estudiantes... ...en el desarrollo de trabajos de investigación, estudio y rescate del patrimonio cultural. Universidad Autónoma de Coahuila... ...en el bien, fincamos el saber...